Antes de explicarte sobre este tutorial, quiero hacerte unas cuantas preguntas. Número uno, ¿tiene tu Photoshop esta extensión que me permite importar archivos tridimensionales y hacerle rotaciones que pueden ser previsualizadas en una capa? O, ¿tiene tu Photoshop este panel que me permite trabajar directamente con lo que es la plataforma adobe color anteriormente cooler o oh, finalmente tiene tu photoshop el pathfinder uno de los paneles más importantes de illustrator si no es así quédate a ver este vídeo porque te voy a enseñar cómo colocar estas y otras extensiones en photoshop hola qué tal fotonauta? bienvenidos a un vídeo más de su canal fotoaprendizaje el día de hoy vamos a ver Cómo vitaminizar el Photoshop. Vitaminizar. Bueno, cómo convertir tu Photoshop en un super Photoshop. Vámonos con el índolo. Vitaminizar. ¿De ¿Dónde rayos estamos curiosos? Muy bien. Antes de comenzar con este video, te voy a motivar a que observe o mire nuestro nuevo proyecto el cual es nuestro programa de afiliado que consiste en que ahora podrás revender nuestros cursos y ganar nada más y nada menos que el 80% por cada venta realizada si has sido estudiante de nosotros pues ya conoces el potencial y la calidad de nuestros cursos y ahora vas a tener la oportunidad de revenderlo aquí en este vídeo te dejaré la descripción el acceso de este programa de afiliado y bueno sin más preámbulos comencemos convertir a photoshop en un super photoshop a través de extensiones complementos aditamentos como usted le quiera llamar es un proceso fácil sencillo e intuitivo no hay que complicarse mucho y en este vídeo como te dije te lo voy a explicar lo primero es dirigirnos a lo que sería esta página web te voy a dejar el link en la descripción de este vídeo y descargar el zxp installer prácticamente esto es un programilla que lo que hace es es que a, transfiere los archivos cxp que prácticamente son los archivos de extensiones a, que soporta photoshop y otros programas de la suite de adobe sin usted estar complicándose mucho, buscando a lo mejor en el disco C, en la carpeta Adobe, en qué carpeta per se, pues se eh, iría a colocar ese archivo o esa extensión que usted descarga. Este programa ya no permite hacer eso. La pregunta dos, pero ¿dónde yo consigo extensiones? Bueno, hay una página web que es esta también, se llama ZEquip Store, que tiene, como ven acá, Muchas extensiones, ya yo como lo ven, he instalado unas cuantas. Ah, descargué esta y se lo voy a, y la voy a instalar en tiempo real para que ustedes vean que, que si sí funciona. O también en la página oficial de Adobe, simplemente escribe la palabra clave, extensión y el tipo de extensión que usted quiera instalar. He explicado esto, cómo se instala y dónde se descargan las extensiones, pues vamos entonces a proceder a. La luna, explicar el proceso el archivo o el programa es este, aquí está, le doy un clic acá automáticamente abre tiene una interfaz súper simple, creo que tiene dos iconos o dos botones eh, donde te dice coloca aquí el archivo ZXP y ya, ya eso es todo entonces ya yo descargué esta extensión y bueno ya pasó el video <coughs> lo que presentaría es eso tu extensión ha sido instalada y pues restaura tu aplicación en este caso photoshop entonces ya una vez que las extensiones estén instaladas la podemos encontrar en ventana extensión y aquí está en la que yo tengo instalada Obviamente dependiendo el tipo de extensión, usted va a dar un uso diferente. Por ejemplo, Adobe Color es para conseguir paletas de colores. Tanto esta como Pixel Square funcionan online. Esta para ¿verdad? crear archivos en 3D y se conectan en línea desde la base de datos de ellos. Para que por ejemplo, si yo aquí quiero buscar un, un recurso 3D, le doy a Enter y automáticamente, miren como me manda directamente a la página web de ellos con esa palabra clave. En el caso de Pathfinder, que es una de mis preferidas, es como si tuviera Illustrator y Photoshop al mismo tiempo. Ya, ya no necesito Illustrator para nada. Lo siento, Illustrator no es nada personal, pero que okay. Ya Photoshop puede hacer lo mismo que hace Illustrator con el Pathfinder. En serio, bueno, vamos a verles. Vamos a crear un documento nuevo, a ver si es así y explicarle un poquito cómo funciona el Pathfinder, uno de mis paneles preferidos en Illustrator. Lo que, lo que hace esta herramienta es que te une a uh, lo que son vectores de una forma diferente, te lo une, te lo divide, te lo intercepta, dependiendo uh, la, configura la, la configuración que, que usted tenga acá. ¿Cómo lo hace Illustrator? Por pues si ustedes no lo sabían, Photoshop trabaja con vectores ¿y qué son los vectores? bueno, son matemáticas para que no se enlien mucho, son figuras que se le adjudica un contorno y un relleno y no dependen de resolución, entonces aquí tenemos estas dos figuras las selecciono aquí estas capas y miren cómo lo hace con Illustrator se se ahí se unificaron, le doy para atrás aquí se restó ese es el Minus From Aquí se intercepta, vamos a ver. Ahí está, quedando solo esta parte. Y aquí se excluye, quedando solo este pedacito. Se usa mucho para hacer logotipos. Y eso es todo. Listo, eso es todo. También desde uh, la página oficial de Adobe, usted puede uh, descargar uh, extensiones. Solo escribe la palabra clave Adobe Extension. Y me parece que va a encontrar aquí un. Gestor de extensiones Y ahí también usted puede también trabajar con eso Espero que le haya gustado este video tutorial Ya vimos de una forma fácil y sencilla Cómo podemos colocarle complementos a Photoshop A lo que sería extensiones Y bueno, fotonauta espero que te haya gustado este video Recuerda también que además de estas extensiones Puedes añadirle otros complementos a Photoshop Y que lo puedes descargar de forma gratuita A través de nuestra página web fotoaprendizaje.com en la sesión recursos. Dios te bendiga mucho, suscríbete, comparte, dale like y nos vemos en otro video más de fotoaprendizaje. Bye bye. Muy bien, antes de comenzar con este video, motivarte.